¡Hey, hey, bienvenidos a Cabón! En estos tiempos toda nuestra vida está en internet y es muy importante que todos nuestros datos estén protegidos. Es por eso que hoy te enseñaré cómo crear contraseñas seguras en tan solo unos minutos. Así que, ¡comencemos! Para hacerla fácilmente puedes partir de una frase que no se te olvide. Por ejemplo, veo al cielo. Luego cambia algunos caracteres, puedes cambiar algunas letras por números o sustituir algunas letras minúsculas por mayúsculas. O incluso puedes quitar algunos caracteres, por ejemplo, V04LC1ELO. Y por último puedes agregar algún símbolo al principio o al final, de esta manera. Ten en cuenta que es mucho mejor si tu contraseña cuenta con más de 8 caracteres. Otro método para crear buenas contraseñas es mezclar palabras al azar. Puedes basarte en objetos, animales, lugares o tus personajes favoritos. Por ejemplo, bote, búho, Tokyo, Goku o perro, lechuga, silla, campo. Al utilizar palabras al azar, tu contraseña será más segura y no será tan fácil de hackear. Utilizando estos tips puedes crear contraseñas seguras y no dejar que los hackers accedan a tu información. Aquí te van unos datos extras para tener más seguridad en internet. Primero, no uses la misma contraseña en todas tus redes sociales, puedes hacer variaciones para cada red o servicio que utilices. Y recuerda no utilizar contraseñas fáciles como 1234, ABCD, QWERTY o alguna fecha o nombre importante, recuerda que lo más importante es la seguridad de tus datos en internet. Y así con estos trucos crear una contraseña totalmente segura en tan solo un minuto.